Todos ustedes están viendo este video debido a su preocupación por la seguridad de sus animales durante una emergencia en su comunidad. Esta presentación les informará sobre cómo preparar a sus animales en caso del que sea necesario evacuarlos o refugiarlos en el mismo lugar y en cómo localizar recursos en su comunidad para ayudarles con esta preparación. Como dueños, ustedes están conscientes de que la salud y bienestar de sus animales son de su entera responsabilidad, especialmente en caso de una emergencia. Como saben, la necesidad de esta información es muy grande. Nuestros animales son una parte muy importante de nuestras vidas. Los animales entrenados como animales de servicio proporcionan a sus dueños una independencia de la cual no gustarían de otra manera. El poseer animales es muy común. Se estima que el hogar americano promedio tiene 1.2 mascotas, sin incluir animales salvajes, exóticos, animales con valor comestible o de mercado. Debido a que los animales puedan influenciar en sus decisiones de tomar acciones preventivas, es importante que entiendan los pasos a seguir para proteger a sus animales si los oficiales de emergencia les ordenan evacuar o refugiarlos en el mismo lugar. Un escape químico peligroso de un descarrilamiento de tren o una inundación pueden prevenirles el cuidado de sus animales por días si no se les evacúa junto con ustedes. En el caso de que un evento importante como lo es un huracán devastador o un terremoto llegara a ocurrir, los animales pueden quedar sin ser atendidos por semanas si los dueños no los llevan consigo o los refugian en un entorno seguro. For the most part people do a good job as far as planning for themselves and preparing their homes. Uh, again it's just leaving the animals out of the loop and uh spending some time in thinking about the animals needs in a time of crisis, uh, a little bit of extra food, uh, a place to uh space in their cars uh, or transportation lined up ahead of time, whether it's by relative or uh, local transport. I think they just need to spend more time working on that aspect and treating their pets more, more like family. Como dueño, usted es responsable del bienestar y salud de su animal. Como sabrá, animales abandonados pueden ser encontrados muertos o de lo contrario, permanecer perdidos. En el mayor de los casos, ellos pueden necesitar ser rescatados, descontaminados, vacunados y ser tratados por lesiones antes de serle devueltos. Y esto puede ser muy dramático para usted y sus animales. Animales de alto valor pueden ser robados y vendidos antes de que usted regrese a casa. Si les deja sin comida y agua, animales que normalmente son dóciles pueden volverse agresivos y matados por la policía u oficiales de fauna y flora para proteger al personal de auxilio de emergencia o los evacuados que regresan a sus hogares. Este video le permitirá identificar los peligros que pueden afectar a sus animales y preparar un kit de provisiones de emergencia para el cuidado de animales. Durante el video, expertos en el cuidado de animales y veterinarios explicarán el por qué tener fotos recientes de sus animales y copias de sus récords de identificación y vacunación son importantes durante emergencias. ¿Cómo funcionan los microchips? ¿Cómo planear para proteger a sus animales si usted está lejos de casa? Porque los animales puede que necesiten ser descontaminados después de un evento peligroso. Y unas precauciones básicas a tomar cuando los animales regresen a casa. La planificación de evacuación para animales es frecuentemente pasada por alto en los planes de emergencia comunitarios. Aunque algunos estados están comenzando a desarrollar equipos certificados de auxilio a animales durante desastres para ayudar a los condados a lidiar con la población de animales durante grandes emergencias. Un cambio reciente en la preparación ocurrió cuando el Acta de Estándares de Evacuación y Transporte de Mascotas fue firmado como ley en septiembre del 2006. Nacionally, el Pets Evacuación y Transportation Standards Act, o el Pets Act, ha proporcionado incentive for local communities to comply with the requirements of that act. Um, and the requirements of that act are for communities to have plans to uh, deal with household pets and service animals during evacuation, to be able to evacuate, transport and shelter those animals uh, and provide services that are uh, related to that, those issues. Esto no significa que los refugios públicos deban aceptar a mascotas que no sean animales de servicio a quedarse con sus dueños, pero que se deberá hacer un esfuerzo razonable para acomodar las necesidades de personas con animales cuando haya evacuaciones. Debido al posible costo y carga extra que las comunidades pueden incurrir en implementar estos requerimientos, tener su propio plan de emergencia que toma en cuenta las necesidades específicas de su animal es la mejor opción para usted y sus animales planes de emergencia son importantes para todo tipo de animales, desde mascotas hasta animales de servicio, así como para animales de alto costo, animales exóticos, caballos, aves y ganado. American Humane encourages responsible pet ownership, regardless of what kind of pet. So while most companion animals or pets are uh, traditionally dogs or cats, um, many families choose some other pet um, and often exotic animals. Um, such as um, snakes or alligators or iguanas or, or whatever, but regardless of the choice of the kind of pet, it's the pet owner's responsibility to plan for the care of that pet, both during normal times and during emergencies. La planificación es especialmente importante si tiene varios animales o si sus animales son de alto valor tienen problemas médicos o si necesitan cuidado o comida especial, si necesitan remolques u otros vehículos grandes para su transporte. También debe tomar en cuenta que algunos estados prohíben remolques en las rutas oficiales de evacuación durante una emergencia para asegurarse de que los vehículos de pasajeros puedan abandonar esa área. Mientras que este video trata algunos asuntos asociados con la protección de animales grandes y de ganado, los operadores de granjas comerciales, personas con grandes rebaños, animales de gran valor, quienes manejen zoológicos o acuarios deben trabajar con los oficiales de emergencia estatales y locales y veterinarios para desarrollar planes de emergencia específicos. If you look across their country, we have a lot of zoos, we have uh, uh, exhibitions like aquariums and We have wildlife sanctuaries, wildlife rehabilitation facilities. We have a lot of different animal facilities out there that may need some assistance if, if they get a fairly major emergency. Uh, the first thing that those facilities need to do is they need to have their own contingency plan for emergencies. La flora indígena, siendo propiedad del estado, es generalmente un asunto de las agencias de administración de peces y de vida salvaje y no se consideran mascotas en este video. Los dueños deben siempre recordar que animales salvajes no vacunados pueden transmitir rabia a sus animales domésticos y a ellos mismos mediante una mordida de un animal infectado. Todo animal salvaje debe ser considerado potencialmente peligroso, especialmente si el animal se está comportando anormalmente. The problem is, whenever you take a population of animals, whether it be companion animals, wildlife, laboratory animals, livestock, you're changing the dynamics of the system. So, say there's a wildfire and wildlife are affected, then those animals move into the general population and can commingle with domestic animals, increasing the likelihood of, say, rabies or other types of diseases. El planear la evacuación de animales domésticos es importante porque asegurará que sus animales estén tan protegidos como lo está usted. La mayoría de agencias están actualmente recomendando que las personas lleven sus animales domésticos consigo cuando sean evacuados. Mientras la mayoría de refugios públicos no permite la entrada de animales que no sean de servicio debido a razones de salud y seguridad. Algunas jurisdicciones permiten que animales dentro de jaulas con récords vigentes de salud y vacunación se refugien afuera de los refugios públicos. Otras ofrecen instalaciones separadas o adjuntas como campos feriales para el refugio de animales. Muchos hoteles y moteles cancelarán sus restricciones para animales durante desastres importantes. Usted puede normalmente obtener una lista de moteles y hoteles que permiten animales por medio de su agencia de administración de emergencia local o estatal. Esta información le permitirá evacuar con sus animales asegurando su propia seguridad al igual que lo de ellos. Algunas personas piensan que el dejar a sus mascotas en vehículos afuera de los refugios es una buena opción, pero esta práctica debe ser evitada. Usted puede poner en riesgo a su mascota o a usted mismo al cuidarlos durante mal tiempo u otro evento peligroso. Y los vehículos no son un lugar para animales durante tormentas severas donde existe el riesgo de inundaciones, caídas de árboles o estructuras. O en el caso del escape de materiales peligrosos, donde la protección ofrecida por un vehículo es mínima debido a la gente, infiltración del aire o en el calor o frío extremo. Después de averiguar cuál es el plan de sus agencias de emergencia para animales durante una emergencia, es hora de que usted desarrolle su plan específico para proteger a sus propios animales. Esto normalmente incluye el elegir un lugar de destino, incluir provisiones para el cuidado de animales y comida en su kit de emergencia, tener portadores y dispositivos de seguridad apropiados para cada animal y llevar agua, camas y artículos de limpieza como toallas de papel y bolsas para basura. Si sabe que a su animal no le gustan los vehículos o ir dentro de jaulas, tomase el tiempo de familiarizarlo con esta rutina colocando galletas y su cama dentro de la jaula para que se acostumbre a ella. Si su comunidad no tiene un plan de emergencia que incluya animales, usted tiene una tarea más grande porque tiene que identificar los peligros y los riesgos que pueden afectarlos. Sin embargo, esta información está fácilmente disponible con una variedad de fuentes para satisfacer sus necesidades. La mayoría de los residentes permanentes están familiarizados con los eventos de peligro que ocurren periódicamente en su comunidad, como huracanes o inundaciones. Una persona nueva o un visitante puede que no esté familiarizado con los riesgos específicos de un evento peligroso o qué acciones tomar en caso de emergencias. Las personas pueden vivir durante varios meses en una área debido a un empleo temporal, por vacaciones o por estudios y no saber de los peligros a sus animales en su hogar temporal. Es importante que usted aprenda sobre los posibles peligros donde sea que lleve o mantenga sus animales. Otros peligros para los cuales debe prepararse son posibles descarrilamientos de tren o escapes peligrosos de instalaciones industriales o de camiones sobre carreteras principales si sus animales están localizados cerca de estas. Mientras que dichos eventos tienen una baja probabilidad de ocurrir, un plan general de evacuación para sus animales puede rápidamente ser adaptado para usarse en dichas emergencias. Su agencia local de administración de emergencias Normalmente tendrá mapas que muestren las zonas de inundaciones u otras zonas peligrosas como fallas de terremotos y áreas sujetas a incendios forestales que pueda ver o copiar. Algunas comunidades cercanas a plantas nucleares o instalaciones militares que guardan químicos tóxicos publican mapas en las guías telefónicas, calendarios o panfletos explicando las zonas de planificación de emergencia donde un escape peligroso pudiese ocurrir. Su departamento local de administración de emergencias también puede informarle cómo ponerse en contacto con su comité local de planificación de emergencias, su equipo de ciudadanos de auxilio para emergencias o su cuerpo de ciudadanos si existen en su área para consejos sobre los peligros que puedan afectarlo a usted y a sus animales. Generalmente, las personas comienzan con planear para emergencias relacionadas con el mal tiempo como inundaciones o incendios forestales que pudiesen afectar a sus animales. El tener un plan personal puede reducir la posibilidad de lesiones o pérdida de la vida de sus animales en eventos que suceden rápidamente, así como ayudar en los esfuerzos de recuperación. general general family plan uh, built en a kit build and como part de that plan not as a separate plan but como part of that plan you need to decide how are you going to take care of your pets and your livestock so it, it's not a, a family plan and an animal plan es plan algunos de ustedes que están viendo este video pueden tener ganado caballos y animales de alto valor ellos representan un problema singular en el caso de emergencias porque muchas granjas son vulnerables a desastres naturales debido a su ubicación cerca de lagunas y ríos o en áreas remotas. Certainly, the economical implications of a disaster for our livestock producers is significant during a, a, a disaster. And so we must have plans in place uh, for evacuation, uh, response to the Injuries, Tómese el tiempo para averiguar las áreas normalmente frecuentadas por sus animales. Esta información será de mucha ayuda si es proporcionada al personal de auxilio o rescate durante emergencias. Es crítico al encontrar rápidamente a los animales que se quedaron durante grandes tormentas, eventos como terremotos o inundaciones ya que pueden correr aún más peligro debido a líneas eléctricas, árboles, cercas caídas o escombros regados en las áreas que normalmente frecuentan. Las sirenas de emergencia y el personal de auxilio vistiendo equipos de protección y olores extraños también pueden molestar o asustar a animales que son normalmente tranquilos. Hay cosas que usted puede hacer si no está en casa cuando ocurra una emergencia. Una de ellas es el designar a un vecino o un amigo dispuesto a cuidar de sus animales. Si piensa que puede haber una ocasión cuando usted no esté presente para cuidar de sus animales debido a su trabajo o alguna discapacidad física o por no tener acceso a un vehículo para transportar a sus animales, debe asegurarse de que su plan incluya un voluntario designado quien puede ayudarlo a usted y a sus animales durante una emergencia. everybody during emergency able to implement their plan como uh, like they would have hoped to be able to. I think coordinating with friends and neighbors, so that, for instance, if you live in a, a rural area and something happens and you're not at home, that your neighbors have some ability to help you out with your animal issues when possible. Esta persona deberá tener una llave para entrar al área de los animales, conocer a los animales, estar al tanto de sus planes para refugiar a sus animales, comprender su plan de evacuación y destinos, saber dónde guarda las provisiones de evacuación y saber qué animales deben ser evacuados. Para clarificar que dicha persona es la elegida por usted, deberá firmar un documento designado a esa persona como el encargado del animal y librándola de responsabilidad alguna en el caso de que algún animal se lesione o necesite tratamiento médico durante o después de la evacuación. Otra opción es el colocar etiquetas o placas en las puertas delanteras y traseras, portones del establo o entradas a los potreros notificando a los vecinos y personal de auxilio de la presencia de animales en la propiedad. La etiqueta deberá decir cómo contactarse con usted y dónde pueden encontrar las provisiones de evacuación. También, deberá colocar una lista acerca de las provisiones de evacuación que contenga el número, tipo y posible ubicación de los animales en la propiedad, sus nombres, preferencias y cómo los animales pueden ser identificados. Puede que alguna vez se vea obligado a refugiar a sus animales en su mismo lugar. Esto es debido a un evento peligroso que se mueve rápidamente, como por ejemplo una nube tóxica pasajera que puede requerir que personas y animales se refugien donde están antes de evacuar. Oficiales en comunidades con grandes complejos químicos normalmente instruyen a sus residentes que inmediatamente se refugien al oír una sirena de alerta y esperen adentro para más información. Pues some disasters require that uh, you must take care of yourself, sometimes without heat or running water for some number of days. And, and that sort of way of taking care of yourself, if a disaster means that you're not evacuating, but rather you're stuck. Oficiales de emergencia puede que también organicen evacuaciones de manera que una parte de la comunidad se refugie y otra parte evacúe, permitiendo que los que están bajo mayor riesgo evacúen primero o para reducir el volumen del tráfico en carreteras o puentes vulnerables. Una vez que usted elija un lugar donde refugiar a sus animales, practique teniéndolos dentro del espacio cerrado. Cuando evacúe a otro estado, usted deberá tener en cuenta los posibles problemas de retornar a casa si no tiene prueba de ser el dueño, comprobantes de licencias, prueba de vacuna de rabia o un certificado de salud reciente de sus animales. Todo animal deberá siempre estar claramente identificado con collares fácilmente visibles y el mismo tipo de identificación en jaulas o vehículos. Si planea evacuar por medio de un avión comercial, autobús o tren, deberá contactar a la compañía de transporte para enterarse de sus políticas de transporte de animales. El acta para estadounidenses con discapacidades requiere que todo transporte terrestre, público y privado acomode animales de servicio. Perros, gatos, aves u otro tipo de animales no podrán ser transportados por tren o autobús. Aerolíneas deben permitir a perros, guías u otros animales de servicio con identificación apropiada acompañar a una persona discapacitada durante un vuelo. Identificación puede incluir tarjetas u otra documentación, presencia de un arnés o marcas de un arnés etiquetas o la garantía verbal creíble del pasajero usando el animal. Algunas aerolíneas permiten que los animales de servicio, pequeños del tamaño de un bebé, vayan alzados, pero los animales más grandes deberán tener su propio asiento. Algunas aerolíneas permiten un número pequeño de pasajeros con boletos a llevar un gato, un perro, una ave u otro animal pequeño de sangre caliente dentro de la cabina por orden de llegada. Siempre y cuando la jaula donde va el animal quepa debajo del asiento delante del pasajero y que el dueño tenga un certificado de salud firmado por un veterinario no más de 10 días antes del viaje. El animal deberá permanecer dentro de la jaula en el área de abordaje y durante el vuelo con la puerta firmemente cerrada. Las aerolíneas también transportan animales como equipaje o como carga aérea a un costo extra. Debido a que algunos espacios de carga no cuentan con control de temperatura, algunas aerolíneas se rehúsan a transportar a animales cuando las temperaturas alcanzan ciertos límites para proteger el animal. Si su plan incluye evacuar con animales a la residencia de un familiar o amigo, usted debe tratar de ser lo más autosuficiente posible teniendo comida y agua adecuadas, camas, medicinas y provisiones de limpieza para todos los animales por lo menos para tres días. Muchas veces las redes de distribución de comida y provisiones son interrumpidas por varios días siguientes a un desastre. Si el animal no está familiarizado con niños u otros animales, deberá asegurarse de que el animal esté siempre sujetado. Normalmente se permite que animales de servicios adecuadamente identificados ingresen a los refugios públicos, aunque dicho entorno puede ser estresante tanto para el animal como para el dueño. Usted debe averiguar si el plan de emergencia de su comunidad incluye procedimientos para mantener a animales de servicio junto a sus dueños durante una evacuación y que les será proporcionado por oficiales una vez que esté en el refugio. Por ejemplo, algunos refugios pueden proporcionar jaulas mientras otros no. Deberá recordar que olores y personas extrañas pueden distraer a los animales de servicio acostumbrados a rutinas normales y entrenados a responder solamente a sus dueños, y deberá estar preparado para manejar esa carga adicional. Service animals in a disaster have to be looked at in a different light than a general companion animal. When a person comes into a human shelter, um, emergency planners and shelter planners have to realize that that is not just Their pet, That is an animal that aids them in some way for some kind of disability that they may have. Um, service animals, by law in many states, have to be accommodated in a public premise. The same is going to be true in a disaster shelter situation. Si usted tiene un animal de servicio, deberá siempre cargar consigo una prueba de su médico que certifique que el animal es necesario por razones médicas y que conlleva la condición médica. Esto es además de los récords de vacunación y licencia vigentes del animal. Planear un kit de evacuación para animales debe incluir lo básico, comida, comprobante de propiedad y vacunas, licencias y medicamentos. Una fotografía reciente puede ser de gran ayuda, la cual también puede usarse en panfletos o la internet si los animales llegarán a separarse de usted. Debe de recordar que, a diferencia de los humanos, la mayoría de los medicamentos de animales son proporcionados por veterinarios individuales quienes pueden no estar disponibles durante emergencias o no pueden recetar medicamentos fuera del estado. Debe tener medicamentos suficientes consigo o tener lo que su animal necesite dentro de su kit de emergencia. Many people will say it's the animal owner's responsibility to evacuate their pet. And we believe by all means at the American Veterinary Medical Association that when you own an animal, you should take the responsibility of preparing an evacuation kit and a first aid kit for your animal. Provisiones médicas de emergencia para mascotas son similares a aquellas que normalmente tendrá en su propia bolsa de emergencia. Aparte de botellas de agua, jabón detergente y toallas para limpiar, provisiones médicas básicas para animales pueden incluir un tubo de ungüento antibiótico triple, vendajes, adhesivo de dos pulgadas, rollos de gasa, ungüento de ácido bórico, pequeñas esponjas cosméticas y spray estéril para limpiar los ojos del animal, tijeras quirúrgicas y una férula que se obtiene fácilmente en una tienda de deportes. Muchos dueños de animales incluyen un disuasivo como salsa tabasco o un spray comercial para que el animal no se lamba una herida innecesariamente. Vendajes y líquidos también pueden ser útiles para cortes severos hasta que el animal pueda ser tratado por un veterinario. Consulte con su veterinario al desarrollar su kit de primeros auxilios para caballos, ganado o para animales exóticos. También existe un número de recursos para el cuidado de animales que pueden ser encontrados por internet o por medio de bibliotecas locales. El tener etiquetas de vacunación contra la rabia y licencias vigentes en los animales puede ayudarlo a reunirse con ellos si se separan, ya que dichos récords son públicos y pueden ser fácilmente encontrados. Para animales pequeños, una etiqueta o adhesivo colocado en el collar del animal puede proporcionar información como el nombre del animal, su nombre, dirección y número de teléfono, un número de teléfono o contacto fuera del estado, el nombre del veterinario del animal, dirección y número de teléfono, estos pueden también ser colocados en collares temporarios en caso de emergencias. When you look at animal, identification methods, there's a lot people can do ahead of time to identify their animals in a permanent manner. Uh, collars and tags are good, but they can be lost. Probably the best method of identifying companion animals is through uh, microchips. Little uh, radio frequency identification devices implanted under the skin que a de uh, uh, control o de animales ese animal y poder ese número de Sin embargo, usted debe tener en cuenta que durante el caos que le sigue a un desastre, el personal de auxilio de emergencia y los administradores del cuidado de animales, así como veterinarios, pueden estar sobrecargados y no checar sistemáticamente esa información. Por lo tanto, se recomienda que todo animal evacuado lleve alguna forma de identificación visible. Identificadores permanentes para animales grandes, como caballos o ganado, incluyen microchips, tatuajes, etiquetas de oreja, marcas de oreja, o marcas en la piel. Etiquetas de amarrar o cadenas de cuello con identificación también pueden ser usadas en caso de emergencia. Medidas temporarias incluyen crayones de marcar ganado, pintura en spray, o marcadores no solubles intóxicos para escribir en el costado del animal o en sus pezuñas. Tener esas cosas en su kit de provisiones de emergencia significa que los tendrá a mano cuando esté preparando a sus animales o si pierden su identificación durante su transporte. Durante su transporte, cada animal tiene su propia correa, collar o arnés. Animales pequeños deben de tener portadores separados, desarmables o aprobados por aerolíneas con camas para su transporte. Para estadías largas, los portadores de gatos deberán ser lo suficiente grandes para acomodar una caja pequeña de arena para gatos, un recipiente antiderrames de agua y espacio para que el animal se pueda recostar confortablemente. Las jaulas o portadores de perros deberán ser lo suficientemente grandes para un recipiente antiderrames de agua y espacio de que permita al animal ponerse de pie y darse la vuelta. Todos los portadores de animales deberán identificar al animal claramente sus necesidades especiales incluyendo medicamentos y comidas comunes, el nombre del dueño, dirección y número de teléfono, así como la misma información para un contacto alternativo. Escribir esta información directamente en la jaula o sobre cinta adhesiva para conductos en el collar del animal ayudarán a identificar al animal cuando etiquetas adhesivas o placas se pierdan o son destruidas. Identificación, récords médicos y comprobantes de propiedad son igualmente importantes para pequeños mamíferos como ámsteres, gerbos, aves, reptiles y anfibios. Las aves deben de ser transportadas en portadores pequeños y seguros y no deberán salir en entornos extraños. Una botella de spray para rociar a los pájaros durante clima cálido y una almohadilla térmica o lámpara para proporcionar calor durante clima frío pueden reducir el estrés en el lugar de evacuación. El usar portadores apropiados ayuda a prevenir enfermedades causadas por el estrés. Usted debe tratar siempre de mantener a sus animales separados de otros animales si es posible para evitar el contagio de enfermedades. Esto es importante tanto para animales pequeños como grandes. El transporte de caballos, ganado o animales grandes como llamas o avestruces puede ser difícil. Usted puede familiarizar sus animales a viajar en remolques llevándolos dentro del vehículo periódicamente y premiándolos. Si no hay suficientes remolques disponibles para evacuar a todos sus animales, usted deberá establecer una red de contactos consistente de vecinos, transportadores locales, granjeros, productores u otros proveedores de transporte para evacuar durante un desastre. Animal shelters are set up so that species tend to stay with their own species. So dogs will stay in a dog area, cats will hopefully be in a cat area, exotics in an exotic area. You want to try to minimize the commingling of species because anything you can do to decrease the amount of stress for the animal is what you want to do. A veces veterinarios o perreras comerciales pueden proporcionar alojamiento seguro durante o después de eventos de emergencia. Otras instalaciones, como ser hipódromos, campos de feria, instalaciones de servicio o hasta universidades de veterinaria, pueden estar disponibles para alojar a sus animales grandes. Si piensa que pueda necesitar de su ayuda, debe ponerse en contacto con ellos antes de una emergencia, de manera que tenga más posibilidades de poder usarlos en caso de que los necesite. Después de inundaciones, lagunas de desecho pueden desbordarse y posiblemente contaminar las aguas debajo y encima de la superficie. Oficiales de emergencia, dueños de animales y administradores de granjas puede que tengan que trabajar conjuntamente con los departamentos de salud y del medio ambiente para evitar este impacto. Después de una inundación, animales que han estado parados en aguas contaminadas están bajo un mayor riesgo de infecciones de la piel o enfermedades causadas por toxinas. Animales que han estado en una inundación pueden también sufrir de hipotermia, muchas veces irreversiblemente. Cortes causados por escombros también pueden hacer a sus animales más susceptibles a una infección de tétano. Descontaminación con jabón detergente y agua puede ser necesaria para todos los animales expuestos a químicos peligrosos o inundaciones. Si tiene un réptil u otro animal que necesita mantener bacterias esenciales en su piel, se debe usar solo agua debido a que la descontaminación puede ser muy estresante para los animales. Esta es generalmente llevada a cabo por personal de emergencia entrenado o por personal de veterinarios quienes normalmente se darán al animal y quienes visten equipos de protección adecuados para proteger tanto al animal como a la persona quien los está descontaminando. Ellos también están al tanto de las regulaciones acerca de la manera correcta de desechar la solución descontaminante, ya que es normalmente considerada un desecho peligroso. Usted no debe tratar de descontaminar animales, a no ser que esté bastante seguro de que el contaminante no le hará daño o si puede utilizar vestimenta de protección adecuada y un aparato para respirar, el cual sabe utilizar y mantener. El regreso a casa puede causar estrés adicional a sus animales. Debe checar todas las cercas e instalaciones para asegurarse de que están intactos e estructuralmente seguros. Si potreros temporales son utilizados, asegúrese de que los animales están adecuadamente confinados con provisiones apropiadas de comida y agua. Your back into a They're going to be confused because landmarks are going to have changed, the smells are going to change, the area is going to be changed. So it's important to not push the animal back into normalcy too fast. So introduce food slowly, let the animal rest a lot, um, help those animals acclimate back to their situation and become comfortable in the, situ in the area that's been affected by the disaster. También debe checar que no hayan animales salvajes, ratas o serpientes venenosas que puedan haber ingresado al área de sus animales durante la evacuación. Olores extraños también puede confundir a los animales. Si es posible, primero suelte a los animales en áreas cerradas. Las mascotas deberán mantenerse dentro de casa hasta que pueda supervisarlos afuera para prevenir de que se encuentren con escombros o animales salvajes. Inundaciones y escapes peligrosos pueden dejar sustancias dañinas en materiales de forraje, potreros o contaminar provisiones de agua o comida. Cualquier material de cama o comida que pueda haber sido contaminado o el cual presente evidencia de algún daño deberá ser desechado. Escombros contaminados en áreas normalmente utilizadas por animales puede ser dañino si es ingerido o si corta o golpea a un animal. Es muy importante que revise todas las áreas en busca de posibles peligros antes de soltar a los animales. Siempre debe saber cómo obtener provisiones alternativas de agua y comida para sus animales, ya que sus fuentes usuales pueden estar contaminadas o interrumpidas durante un desastre. No debe permitir que sus mascotas tomen agua del inodoro o llaves de agua si los oficiales de emergencia han recomendado hervir el agua para tomar. Si las fuentes de agua han sido contaminadas, esto también significa hervir el agua para el consumo de sus mascotas. Animals may have a very difficult time adjusting to life after a disaster has struck. Again, because they're creatures of habit and they're creatures of familiarity. So, when things have changed and the smells have changed and the sights have changed, that's going to stress an animal out. And so, it's going to take a while for the animal to feel comfortable and safe in an area again. Muchos estados están ahora desarrollando programas para certificar a trabajadores del cuidado de animales para ayudar con estos en el caso de un desastre. Some areas have excellent resources like um, livestock-oriented um, search and rescue teams, horse search and rescue teams. Um, in various states, we have SARTs, Uh, state Animal Response Teams, uh, o CARTs, que son county based animal resp response teams. Puede averiguar más sobre estos equipos por medio de su agencia de administración de emergencias. En el futuro será improbable que voluntarios puedan ayudar a rescatar animales si no han sido entrenados. I think it's important to establish a system so that when we have uh, a, an incident of, of national significance, such as Hurricane Katrina, And a lot of people who want to come in and help, that we can somehow pre-identify those people that are truly qualified to do some of the specific tasks that are needed. Si los animales que se quedaron se pierden o no pueden ser localizados, usted deberá checar con el control de animales y los refugios de animales diariamente, publicar avisos de animales y alertar a veterinarios y vecinos acerca de su animal perdido. Equipos de auxilio de animales entrenados y certificados pueden ayudarlo a llevar a sus animales a un lugar seguro después de un desastre o en la búsqueda de animales perdidos the ability to go in and help people gente uh, at, at probably some of the most chaotic instances in their life the ability to um, go out in the field and find an animal and reunite it with its owner is probably one of the most fulfilling experiences i think that um, anybody in the animal welfare world, or even in the first responder world, could possibly have. Los animales se merecen nuestra atención durante buenos y malos tiempos. Esté preparado. Tenga un plan. Incluya a su veterinario si sus animales necesitarán de cuidado especial. Y sepa cómo proteger a sus animales durante y después de una emergencia. Su cuidado es crítico para la salud y el bienestar de nuestros animales. No espere hasta que sea demasiado tarde para ayudarlos o a usted mismo.